¿Sabes cuál es la edad mínima en España para poder tener cuenta en una red social? Bueno, esto está regulado en base a un decreto ley y son los 14 años. Sin embargo, desde GAPTE nos recomendamos que este no sea el único requisito que le pidamos o exijamos a nuestros hijos para empezar a tener presencia en los medios sociales, sino que nos aseguremos de que tienen antes un previo y sólido conocimiento de lo que tener presencia en estos medios supone y qué medidas de seguridad llevar a cabo y qué normas de convivencia deben respetar. Para eso, dentro de nuestra página web Gapten.com tenéis disponible tanto el programa de seguro Escola destinado a centros educativos como los programas de Educación Familiar Digital donde os acompañaremos en este proceso. Y ahora, si te interesa conocer en detalle qué red social y con qué edad en concreto Pueden tener cuenta nuestros hijos, te voy a dejar por aquí el enlace a otro vídeo donde detallaremos esos datos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.